que tienes miedos te pido cuéntamelos dímelos uno a uno y te quitaré el dolor intentaré proteger tus sueños aunque nunca sea tu protector me sentiré feliz creo conocerlos, así es más fácil comprendernos, tú conoces los míos, quiero creer, así será más fácil el entendernos. mereces todo lo bueno de esta vida que mereces que tu vida sea de. Llorar contigo, porque si son míos, son míos diferentes.